Este jueves, residentes en el Distrito Municipal de Jaya se presentaron a las oficinas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA y para denunciar la situación que padecen, dado la falta del servicio de agua potable. Bueno, eh, anteriormente había un horario de distribución del agua. Eh, estaba distribuida en tres sectores, eh, La Piña, Mata Vieja y Jaya. Pero luego de que vino la escasez de agua... Eh, hemos tenido dificultades con la distribución del agua a veces como él decía el compañero decía eh, a veces duramos hasta un mes que no, no llega una gota de agua ¿sabes? y a veces llegan, llegan camiones de agua pero eso no dura mucho esos, esos camiones que, que mandan el agua no dura mucho entonces eh, estamos muy preocupados porque además de eso el río cuava sabe que está agotando está agotando pero le pusimos una posibilidad al ingeniero De que hay que buscar otro medio para conseguir el agua eh, Sea el río Yuna o otro río importante Para que a, a ver si se abastece toda la comunidad De, de esa región para allá, del distrito municipal de Jaya eh, Allá hay eh, por lo menos, por lo menos eh, como 8 o 9 comunidades eh, nosotros andamos representando la Junta de Vecinos de Mata Vieja del Distrito Municipal de Jaya, porque para allá tenemos serios problemas con el asunto del agua. El agua no llega, el día que llega muchas veces tenemos desperdicio y eso, y queremos buscar una solución con lo que es la distribución y que el agua llegue permanentemente. De manera potable el agua tiene más de un mes que no llega. Y la última vez que recibimos fue unos cuantos camiones de distribución de lo que INAPA está distribuyendo en las comunidades. El ingeniero Juan Carlos Lantigua, encargado de operaciones de INAPA, al ser cuestionado ante la situación, manifestó. Nosotros hemos estado teniendo desde hace ya eh, muchos meses, yo diría que desde el final de año eh, pasado, una situación con lo que son los sectores que se abastecen de la producto adecuada. Como todo el mundo sabe, estamos viviendo una sequía bastante grave, que ya va para nueve meses, en lo cual aquí solamente están cayendo chubascos. Si no tenemos un, un régimen de lluvia normal, y la mayor parte de los ríos de toda esta zona se han secado, el caudal se ha disminuido de una manera alarmante, y todos los acueductos que nosotros tenemos de estos ríos, la mayoría ríos pequeños, Obviamente están sufriendo eh, la situación de que los acueductos, al no estar normal, pues hay un déficit de agua. La comunidad de Jaya no escapa a esta situación. Ellos son usuarios del acueducto de Cuaba. De Cuaba nosotros tenemos unos 20 sectores afectados. Eh, hemos estado haciendo desde ese tiempo muchos trabajos tendientes a mejorar un tanto la situación. Pero ya la situación de la naturaleza se escapa a nuestras manos. Eh, no, no pasa lo mismo con nuestro acueducto principal de la ciudad de San Francisco, donde sí estamos, estamos trabajando bastante bien, aunque la presa de Rincón, que es la fuente de nuestro acueducto, eh, está eh, bajando su, sus niveles de una manera acelerada, pero todavía estamos trabajando bastante bien. Y la mayor parte de los problemas de la, de la zona urbana de San Francisco se deben algunos problemas de redes, normalmente con sectores que, que tienen un sistema de redes desorganizada, porque muchos han sido sectores eh, que se han formado en base a invasiones, y ha sido la misma comunidad que ha puesto las tuberías, tuberías que no disponen de, vamos a decir, de los diámetros adecuados, y por eso siempre se ve algunos problemas en algunos sectores. Pero eh, lo que tiene que ver con la parte de los acueductos, que dependen de los ríos pequeños, Ahí sí estamos teniendo una gran dificultad y por eso es que se ve a todo momento las quejas de muchos moradores que dicen que no le está llegando agua, pero a fin de cuentas son situaciones que nosotros en el momento lo que le estamos es apaleando una solución alternativa y dándole servicio con camiones cisternas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.